Y... ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal Spectre Brian Yo les quiero mostrar un nuevo truco, un nuevo botón oculto de que nadie se ha enterado todavía Y es bastante sencillo, ¿vale? Este botón lo que hace es esto Mostrar la sensibilidad antigua, ¿vale? No necesitamos la nueva Simplemente hay que darle aquí, ¿vale? Va a aparecer este ajustes, ¿no? Los normalitos y que les recomiendo ponerla 8 o 2 si jugáis a esta nueva sensibilidad Pero esta sensibilidad sabéis que no tiene asistencia de apuntado Pero tiene algo también chetado que es, es lo del láser este, ¿no? Que le das en el aire casi todas las balas vale, que está chetado El otro, en normal no sé si lo tiene, hay que comprobarlo pero creo que no lo tiene ¿Vale? Ahí los mostré, eh, los 90 que hago con eso, ¿vale? Tampoco es que sea tan cosa porque estaba frío pero bueno, eh, les recomiendo unos 7 de construcción, 8 normal y 2 de mira, ¿vale? Porque no fallo ninguna bala con el 2, o sea, es brutal como doy todas las balas de headshot con esa sensibilidad. Aquí se las estoy mostrando, ¿vale? 8, 2, 1, 7 y 1, 2. Y el botón mágico es este de aquí, chavales. El botón mágico para tener la sensibilidad antigua, hay que tenerlo en... Activado, vale, activado. Y ahí está. Me deja usar la sensibilidad antigua, la que teníamos desde el principio, sin usar la nueva. Tenemos asistencia de apuntado. Tenemos de todo, pero no sé, o sea, no fui online para mostrarles la asistencia de apuntado. Mostrármelo a ustedes en los comentarios, si les funcionan online, cómo les va, a ver si va todo bien. Y bueno chicos, eso es el truco, el botón oculto que estaba por ahí escondido en los ajustes Es bastante sencillo, es poner activar y ya está, tan complicado no es Hay que ir a ajustes avanzados y poner ese botón que pone algo relacionado con, con volver a la sensibilidad de antes, ¿vale? Eh, ya lo habéis visto en el vídeo. Si queréis verlo otra vez, por si no sabéis qué botón es, pues darle para atrás al vídeo y ya está, tan simple como eso. Y bueno, chicos, eh, además de eso, es que eh, es muy muy tocho la asistencia de apuntado nueva, ¿vale? Lo que quería decirles ese era eso. Es muy chetada, muy chetada, porque das todas las balas en el aire El problema es que creo que los de PC también tienen asistencia de apuntado Y ahora los de PC, pues como que son hackers, por decirlo, son hackers, tío Es que son una barbaridad Porque entre que si son muy buenos construyendo y ahora encima me dejas asistencia de apuntado para PC, tío eh, ¿Qué hacemos nosotros los de Play de, de consola? Lo de Nintendo Switch no sé si tendrá la sensibilidad nueva pero si, la, si no la tiene, Nintendo Switch está estar la mierda totalmente, igual que móvil. Y bueno, ya no sé qué hablar más, eh, eso ha sido todo, ¿vale? La sensibilidad oculta que estaba por ahí. Decidme por los comentarios otra cualquier cosa, lo que sea. Me da igual, un nuevo truco que ustedes queréis que suba o algo así parecido, ¿vale? Estoy probando aquí construcciones y eso, pero, eh, no es que esté jugando muy bien, que digamos, estoy muy frío. <ríe> estaba probando el Cloud. Pero nada, que lo de menos es eso, ¿vale? Lo de menos es la calidad que tengo. Eh, aquí me trabé un huevo. O sea, Mirad lo que me ha costado editar. Y bueno. Chavales, eso ha sido a todo, ¿vale? Espero que les haya gustado. Por última vez les voy a mostrar la sensibilidad. Por si no les ha quedado claro. Vamos a ajustes. Y le va a aparecer esto, ¿vale? Vamos a avanzado. Y no me sale, pues que tenemos que ir para abajo. Y donde pone eso de legado, de sensibilidad legado o algo así pone ahí Vamos a ver otra vez Vale, activamos y ahí está, vale, nos deja usar la sensibilidad antigua Yo con la antigua no es que sepa ya manejarme, o sea, prefiero hasta la nueva Pero por si no se han acostumbrado a la nueva, para qué acostumbrarse Usar la antigua ya está, quedaros a gusto, chavales Que mucha gente, eh, lo estaba viendo yo, por ejemplo, tengo un amigo que... No se acostumbra a la sensibilidad nueva Y ya con esto pues lo tiene más que arreglado No es tan preocupante tampoco que ponga una sensibilidad nueva El problema de esto es que no sé si tendrá la asistencia de apuntado Como repito, ya lo probaré, lo diré en los comentarios a lo mejor Seguramente sí, porque yo soy muy activo en YouTube Así que no importa eso No que sea muy activo de vídeos Pero sí de comentarios Los respondo todos en dos minutos o menos incluso Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy Les dejo un poco de música y disfrutar de la nueva sensibilidad chavales Hasta la próxima Adiós Bueno, espérate Antes de despedirme mejor eh, Voy a hacer un vídeo de FIFA 20 chavales De cómo jugar contra la plantilla de tu amigo, ¿vale? Ahora sí, una vez dicho esto Me voy Hasta la próxima Adiós